¿Ha dejado ese arma ahí? Ah, ¿por qué? ¿Ha dejado una puta escopeta morada ahí? Ah, vale, porque se la ha da dado el drop, ¿no? Vale, pues lo localizamos, ¿eh? ¡Oh my goodness Eso. Y yo me está rayando delante, este pibe. Y yo me está. LOL. ¿Y yo que me mata encima? ¿Qué cojones, tío? O sea, vaya, vaya bugueazos que lleva Fortnite. Nah. Increíble. De locos. una tan extraña nueva, tío. O sea, es rarísima. Es como una Phantom. Dios, Dios, tío. Y eso, tío. O sea, y eso, bro. O sea, vale. Él me pega dos golpes, ¿ok, gente? Dos putos golpes y me deletea, tío. Dos putos golpes, tío Dos putos golpes, bro ¿Cómo, ¿Cómo es posible eso? Que con dos golpes me delete ¿Cómo es posible eso, tío? O sea, wow Dos golpes, eh Bueno, dos golpes Un spam O sea, se nota que solo eh, sabes pamear, tío Matado, güey. Puto niño de mando, tío Qué asco Qué asco, bro. Con todas las facilidades del mundo, ¿sabes? El nota tiene todas las facilidades del mundo. Y es tan rata, yo, de venir a matarme mientras que estoy aquí, ¿sabes? Tu... No sé por qué, pero no pille el... ¿Y eso? Bro, me raya, me raya. Me ha rayado mucho. Pensé que era el puto Geyser. ¿Qué hace ese man? Paranoia. Vaya del tan rico. ¡Puta, qué rico, eh! O sea, bueno, con una puta... Sí, ¿no? Uh... So tasty, boy Está aquí, tío O sea, esto es increíble, bro Esto es increíble, bro Y se salva, tío O sea, se salva en blanco, tío Esto es la polla, chaval ¿Qué te, si te llegas a salvar en blanco, tío La reconchada, de la lora, pero tú O sea, ¿se está haciendo una casa ahí, tío? ¿O cómo va la cosa? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo, cómo? Y yo lo reflexi de la peña, ¿eh? ¿Lol? ¿Y yo? ¿Habéis visto eso reflexi? ¿Qué reflexi, tío? O sea, hola Vale, por matarlo a esto me ha morir yo, ¿no? Sí, no, sí, tío soy gilipollas, bro Increíble Vale, vale, vale Soy gilipollas Pero hasta qué punto, ¿sabes? Todo por el gameplay, tío Todo por un gameplay bonito ¿Dónde irás, cara? ¡Mamá huevo! ¡Mamá huevazo! You can check that shit, bro ¡Wii! A ver si sale, gente, a ver Tío. Lo voy a matar con esto porque me mola, ¿sabes? Ya está, tío. ¿En serio? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No me jodas. Que es así, ¿no? Es muy pocho. Ahí habrá un man, tío. Ese, Juan, ¿cómo estamos? ¿Qué tal escapaste hoy? Que es lo que estaba comentando con Maival, tío Que la verdad es que ahora mismo estáis súper puto petados Como ya sabéis de putos exámenes O sea, es ridículo, tío Literalmente... Ah, está aquí, tío ¿Hola? Vale, casi me ma... ¿Y yo qué hace? Nada, nada, de loco, yo, de loco ¿De qué, qué es esto, tío? Ah... Nada, por mi, mi cabezonería Matarlo con esta mierda, matará tío Como siempre, bro Como siempre, tío Es que ha sido un cabezota, tío Lo juro, eh ¿Qué? Bro, pero ¿qué es eso? Bro De verdad, ¿Pica? ¿No pica? ¿Qué hace? Va a abrirlo. ¡Hostia! Siempre me pasa lo mismo, tío. Y yo sé, tiene. ¡Qué peche yo! Dios. No sé qué es peor, yo, la que te ha caído o, o no sé yo O que hayas intentado ponerte vida delante mía, ¿sabes? ¿Sabéis qué es lo malo de todo? ¿Sabes? Que es que tengo que ir a rucharle, macho Encima Y encima el man Ha matado a los bots esos Creo que ahí es donde está el, el loot potente, ¿eh? Creo Creo Y uno no lo veía, ahora Uf, son cracks de Vale, o sea, no tenía el arma ese Al final no es el arma, tío Para que veáis, macho, o sea, que estafa Ah, sí, es eso, es este arma Hostia, pues mira, sí, pues son estos bichos Entiendo lo que hay que hacer entonces, ¿no? A tu casa, puto troll De mierda ya, Me voy a guiar por este ruido, tío Bien, bien, bien, bien Vale, vale, vale, bien Piqueo la... Nah, gente, yo me voy con esto, eh ¡No! Oh, shit, tío No, no, no, tío Para allá hermano ¿Cómo puede ser que me delete así tío? O sea, fuera de coña No lo entiendo O sea, literalmente No lo comprendo, tío no lo entiendo Cómo cojones me deletea, tío O sea pues... Ah, o sea Encima Está aquí arriba, tío No me jodas, chaval Está aquí arriba, gente ¿Qué coño es esto, tío? Madre mía No, me mata gente en el aire, eh Estoy muerto, tío Más, ¿eh? Dios, no le he hecho nada Nada, estoy muerto, gente uh, What the hell Nada, gente Sin comentarios sí. ¿eh? ¿Veis esto, Norma?